Vamos a realizar una pequeña meditación. Buscar un lugar cómodo y tranquilo. Donde nadie ni nada te distraiga. Pon la espalda recta y relajada. Cierra los ojos y deja tus manos descansando sobre tus piernas. Realiza unas respiraciones profundas, prestando atención al movimiento que realiza tu abdomen. Siente... Cómo entra el aire por tu nariz. Inspirando. Y cómo sale por la boca. Expirando. Siente cómo tu cuerpo se va relajando más y más con cada respiración. Observa cómo se van aflojando los músculos de tu cuerpo. Siente cómo se relajan los dedos de tus pies. Tus piernas. La cadera. la barriga el tórax los brazos los hombros el cuello la cara la cabeza mientras respiras lentamente dirige tu atención a las diferentes zonas de tu cuerpo enfoca toda tu atención en cada parte de tu cuerpo. Primero, fíjate cómo entra el aire por la nariz. Observa cada vez que respiras cómo sientes la respiración a través de tus fosas nasales detrás de tu garganta como baja por la tráquea siente como baja y entra en tus pulmones Permite que tu conciencia sienta la sensación de relajación que estás experimentando. Siente como el aire llena tu estómago en cada inhalación. Relájate. Expande y relájate, expande y relájate, expande. Ahora nota cuando salas la respiración, observa cómo sale el aire de tu estómago y cómo se vacía, relájate, cuenta 10 respiraciones, Y si siente la aquí y el ahora, abriendo tus ojos.